Hola, esté bienvenido a este Un Curso de Milagros, que es un llamado para todas aquellas personas que están listas para reconocerse y para aprender a ir a su interior. Un Curso de Milagros es una filosofía de unidad para comprender desde el interior lo que vemos, lo que vivimos. Vivimos en un mundo dual, en el que existe el bien y existe el mal, y todos conocemos los términos y el punto medio. Y cada uno percibe su realidad de acuerdo a sus creencias y a las experiencias de la vida. En muchas ocasiones son complicadas, difíciles, dolorosas. No hay que estancarnos solamente en esas experiencias, sino aprender y aprender a vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, conociéndonos a nosotros mismos desde quienes somos. Un curso de milagros te invita a ti a que acudas al silencio, a que lo conozcas, para conocerte a ti mismo. El silencio te ayuda a detener todos los pensamientos cuando te sientes que ya no puedes más. Te ayuda a que al ir a interiorizarte sepas quién eres tú y comprendas cómo puedes separarte de todo lo que está a tu alrededor cuando es en desagrado y que comienzas a gestionar todas aquellas cosas para tu mayor y más alto bien. Tanto, tanto te volverás un observador para todas las cosas que habías pensado antes. Aprenderás a observar los conceptos de todas las cosas que habías aprendido y este es el inicio del comienzo del desaprender para aprender, volviéndote un observador particularmente amoroso. Desde esta percepción es muy importante el llegar a conocerte porque todos tendremos una percepción distinta, distinta porque tenemos diferentes creencias, vivimos en diferentes lugares, en diferentes entornos, nuestras familias son distintas y nuestra percepción inconscientemente de nosotros mismos es distinta. Y a su vez, la vemos reflejada en los demás, pero no nos damos cuenta, porque son aquellas cuestiones que nosotros mismos hemos cerrado con llave para no recordarlas. Un curso de milagros es simplemente una apertura a tu propia espiritualidad, sin una línea que guíe en cuestiones religiosas. Esto es muy importante, pero sí que te lleva a reconocer tu esencia espiritual y para llegar a ese encuentro se requiere que te responsabilices contigo mismo no es conmigo es contigo y eso será desde el amor incondicional en el silencio somos capaces de escuchar la voz de la conciencia universal llamada dios a través del espíritu santo en nosotros no fuera Crecer en este mundo dual nos ha desviado del verdadero conocimiento. Y en cada lección encontrarás conceptos, conceptos que a lo mejor se te causen conflictos en tu, en tu vida diaria y que no logres comprender en su totalidad. Pero esto es muy normal y es parte de ese aprendizaje. En esta enseñanza trascenderás más allá de estos conceptos que hasta el día de hoy han servido como barrera, y que conoce perfectamente el ego, ese ego que nos lleva a todos los días a reaccionar antes de pensar y antes de sentir y que se vuelven nuestras creencias limitantes. Aprender es decidir poner en práctica el autoconocimiento de manera vivencial. Este curso es personal y se aplica en tu vida, en tu presente. En tus pensamientos, en tus emociones, en tus sensaciones, en tus percepciones y en tus reacciones. Porque tu conducta dejará de ser la de ayer, para volverse un nuevo tú. Por lo que te invito a que cada día abras tu mente y sientas ese cambio. La trascendencia en el autoconocimiento para comprender tu esencia como espíritu. Así que comenzamos con este nuestro día número uno del curso de milagros en la versión del año 2023. Y nuestra primera cita, para aclarar cualquier duda que tengas, es el próximo 18 de enero, es miércoles, en un horario de 5 de la tarde, horario México. Hasta entonces, estamos en contacto con nuestro grupo de WhatsApp. Bendiciones hasta donde te encuentres.